Mi nombre es Cleantes Yaraculis, yo estoy actualmente colaborando con Texidel, eh, Texidel es una empresa que tiene 38 años en el mercado. Y nos encargamos eh, de ofrecer a la industria soluciones para eh, procesos logísticos, desde el tema de planeación de demanda, la parte de gestión de almacenes, de que no se desconoce, eh, temas de eh, optimización de procesos, como pueden ser sistemas de y También tenemos todo lo que es el control de eh, patios, sistemas de control de patios y sistemas de control de propias para gestionar toda la distribución de, de las empresas. Dentro de la parte de optimización de almacenes, contamos con una solución de localización en tiempo real que tiene la ventaja que te puede localizar indoor. actualmente nosotros usamos para identificar estos equipos y por medio del software buscar rutas óptimas, buscar mejorar toda la funcionalidad del almacén como tal. Actualmente bueno, la demanda es cambiante, las tecnologías están jalando a que los almacenes trabajen a su máxima capacidad, el tema de omnicanalidad que busca que el cliente pueda estar conectado con las empresas hace que el almacén tenga que trabajar de una forma eh, muy efectiva para poder cumplir con los tiempos de, de entrega. Bueno, eh, el Internet ha sido una revolución desde, desde que nace, ahora con el Internet de las Cosas, que es poner el Internet a todas las cosas, te ayuda mucho para generar información. Esa información y con temas de big data se pueden llegar a analizar y tomar decisiones en tiempo real que antes no se podían tener. dónde están, cómo van los pedidos, y tener esa trazabilidad y esa información que los clientes a los temas de omnicanalidad necesitan. Bueno, principalmente eh, estar eh, dentro del mercado, porque si no estás evolucionando como va evolucionando la tecnología últimamente, ya es muy fácil. tangibles, pues primero que nada eh, el tiempo de, del pedido de llegar con el cliente, ¿no? Lo que se busca es, en el momento que tú haces una compra principalmente por internet, que es un, el tema e-commerce que está creciendo mucho, que lo tengas lo antes posible en, en tu casa, ¿no? Entonces, todo esto exige al almacén un, un trabajo preciso para minimizar costos, no tener operaciones de más y esto al final de cuentas es tiempo, el pedido que ya casa de cliente. Bueno, eh, esto se ha estudiado de diferentes formas. Se sabe que los early adapters, las personas que adaptan primero tecnologías nuevas corren un gran riesgo, porque no saben si el día de mañana esto va a cambiar o no. Hace 10, 12 años estábamos hablando de RFID, como la tecnología que iba a cambiar el tema de almacenes. No ha pasado por ciertas temas de la tecnología que ciertas debilidades que otras tecnologías han logrado eh, su, han logrado poder eh, cumplir no entonces bueno esto se ha vuelto un tema de diferentes Es, es que no es un miedo, sino es un riesgo que tú, que tú estás asumiendo, ¿no? O sea, Puedes salirte bien o no, pero también si optas por una tecnología que sale bien, bueno, entonces tú tienes una gran ventaja contra los competidores. el caso de Amazon es el más conocido. ¿no? Amazon ve su almacén y ves que tiene eh, AGVs ¿no? Toda la tecnología tratando de, de, de convivir, ¿no? Obviamente debe haber tecnología que intentaron implementar y no funcionó, pero es un costo que la empresa está asumiendo en función de cuál sea su experiencia.